Mami siento amor, buscando una razón Mami estoy alone, buscando una razón Para levantar el teléfono, aunque me que bloqueado Ya no sé lo que pienso, no sé, no sé si es tiro Otra vez estoy pensando juntos, cuando estamos tuyos pero ahora estoy al me me lo que hago, rompí mi corazón, y lo lleno con alcohol, o con mujeres y drogas, mami, mami, mami So